Muy buena. O ponéis eso para arriba o se cae. Somos los más del mundo. Y ya igual que... No que que hay uno que hace... equipo que cosas así que medio uno que va a No, no, no, no, no, dos. Bueno, por una diferencia, nada más y nada menos. ¿Qué? De dos puntos. 24 puntos. Punto? ¿El equipo no. ganador? Eh? No. ¿Pero ¡El serio? equipo! yo, yo creo que Antes de acabar, antes de acabar, es que me ha encantado. ¿Por qué no repiten la canción? La caída, la caída luego, Dani. La caída luego, La canción de los piratas, hermano. hacerla rápido, que sea en un minuto. Venga. ¿Otra Venga? ¿Otra espérate, espérate, yo te aviso. Yo te aviso, yo te aviso. Eh. Pero espera, que hay alguna parte que está como me baila. Bueno, en la última esa, o sea, la última que te baila, edítala. Bueno, nos quedamos con lo de la inglesa y la francesa y cortamos, ¿vale? Juan Frank, dar un pasillo para adelante y eso salen ellos también. Gracias. Claro, poneros ahí. Ahí, perfecto. Pa sí, perfecto. Venga, yo te digo, una, que sea un poquillo más rápido. Fuera. Ya, la vio. una cosa muy interesante. En el otro grupo también han hecho una Arengo. cosa así. Sí, arengas. Sí, sí, sí, sí. arengas, arengas. Es la típica del rubri dentro de la jaca de, es que de la jaca. De... <risa> <haka de> salvo... <risa> pues ese tipo de cosas está muy bien hacerlas porque hace cohesión. De de... ah, está, ha estado, gustado, ¿eh? Pues venga. Es eh, eh, una cosa. El juego este. Quizá había algunos momentos que era un poco eh, más parado. No sé por qué. Pero me ha gustado mucho, no pero había unas cosas que tampoco eran tan importantes, tanto material para que cruzaran así. Tenéis que haber buscado más vida física y no tanto despliegue para un poco como cuando estaban aquí cruzando con la cosas. ¿vale? Yeah. Lo digo que lo tengáis en cuenta. Y, pero que en general ha estado bien, ¿vale? <risa> <A> ver, <para. risa>